Hola Game y bienvenidos a un nuevo video Bueno, básicamente hoy vamos a hacer el combate imposible, de nivel 70, va a ser una auténtica locura. Le hemos subido de poder a nuestro personaje. Vamos a tratar de, de que no nos saquen tanto la madre, pero bueno, vamos a la pelea. Entramos a lo que es el entrenamiento y aquí está, nivel 70 contra Freezer, tercera forma. Va a ser un poco difícil. Pero ahí tenemos que darle todo lo que podamos, con la inmortalidad y todo, esperemos ganar. 大<笑><笑> <何? 笑> <笑><笑><笑><笑><笑> トレーニングを始めましょうか。 Madre mía, Willy, lo que me ha costado pasarla del nivel 70. Uff, esto ha sido intenso. No sé, creo que voy a hacerla de nivel 80, a ver qué tal me va. Esperemos que me vaya bien. Lo voy a hacer en este video, lo pondré en cámara rápida, creo. Así que, bueno, vamos al nivel 80 a ver cómo nos va. <音声なし> ガッ! <音声なしゅう> <デザー>! <音声なしゅう> <デザー! ハッ>! <4音声なしゅう> 見切っ<笑><笑> Madre mía, Willy, lo que hemos tardado en pasar esta misión de nivel 80. Ha sido bien difícil y peor con este Krillin que lanzaba Rafael aquí cuando los androides absorbían el ki y restauraban su salud. Ay, qué molesto que Krillin ahí en ese momento, pero sí me sirvió. Espero que os haya gustado este video porque realmente he tardado mucho en completar estos dos, nivel 70 y nivel 80. Les voy a dejar... El las listas de la historia de lo que generamos el seleccar, que unas guías para si les interesa y cómo subir muy rápido de nivel, esto ha sido todo y nos vemos en el próximo video bye bye.